Hola que tal salsitas, aquí también en este nuevo video rápido, sencillo y simple, donde les anuncio que estoy buscando equipo competitivo para jugar League of Legends y de paso ganar dinero con la plataforma Dream Team. Si estás interesado en ello, solamente deja un comentario y ahí en los comentarios nos arreglamos para hacer el team y de paso ganar dinero. ¿Y quién no quiere ganar dinero jugando LOL. Ya sabes, solo debes disponer de tiempo y comenta y ahí te explico lo demás. Bye.